Buenas tardes, Rosemary Tapia, continuando los anecdotarios de su novelística. Esta vez le corresponde al arco iris sobre el pantano. Una novela hermosa, una novela que crea ese ambiente de solidaridad, esa cooperación, esa empatía que debemos tener. Yo estaba en la feria del libro, y llega una maestra del área rural Y me dice que tiene un estudiante brillante, sexto grado Pero el niño no se comunica, no juega con sus compañeros Incluso cuando ella le habla, desvía la mirada En la escuela había una computadora muy vieja, dañada, archivada Y el niño le dice, yo puedo arreglarla Yo vi cuando arreglaban una computadora y yo sé hacerlo la maestra no lo cree. La directora dice, déjala que juegue con, con ella. Así se entretiene. Dos horas después, la computadora funcionaba y de fondo, de pantalla, tenía un hermoso arco iris. Ella me cuenta todo esto. Yo, en la medida de las posibilidades, la atendía, pero de repente los niños quieren seguir viendo la feria y la maestra se va. No le pregunté el nombre ni el colegio, estaba abrumada por la gente que me rodeaba. Cuando yo llego a la casa yo dije, este niño tiene un leve autismo, el síndrome de Asperger. Llamo a mi sobrino Ricardo Cumis, que es maestro en Canadá, y me dice, sí tía, es Asperger. Yo tengo un niño con Asperger y te puedo decir que ¿Cuáles son las características, sus comportamientos? También tengo ensayos sobre Asperger. Bueno, yo voy recopilando investigaciones. Ustedes saben que yo hago investigaciones de la temática. No se notan. Entramos muy bien el argumento con la información técnica. Ustedes no notan la investigación. Yo pongo ahí, la maestra venía de una gran tragedia familiar pero la tragedia, la adversidad, o nos amarga o nos hace empáticos. Y a esta maestra le creó esa sensibilidad. Y ella construye un puente de amor para que este niño pueda comunicarse, para que este niño pueda ser un hombre de éxito. Y en esta novela lo más importante es el amor el amor de una madre adoptiva. Esta es una novela que no los dejará indiferente, porque también verán la valentía de ese niño que vence la adversidad y que esa condición, porque no es una enfermedad, la utiliza a su favor y todo lo que alcanza en la vida. Bueno, les invito a leer El iris sobre el pantano. Es una novela hermosa. Muchas gracias.